Hola, bienvenido, yo soy Maribi González En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo Esta es la botella que vamos a reciclar Es muy bonita y tiene una parte plana que podemos trabajar perfectamente con el decoupage Lo primero que voy a hacer es quitarle con un alicate de corte Esta parte metálica que tiene la parte de arriba del cuello Voy dándole pequeños cortes con el alicate hasta que salga por completo. Para eliminar la etiqueta lo voy a hacer con un cúter y la pistola de calor. En un principio pensé que las letras estaban serigrafiadas porque la etiqueta estaba muy muy pegada. Pero me di cuenta que no. Así que con la, la pistola de calor y el cúter la etiqueta salió perfectamente. Le aplico calor con la pistola y el pegamento se ablanda y después con el cúter se quita perfectamente. Fijaros que bien sale. Ahora con acetona o quita esmalte voy a limpiar la, la botella para quitar los restos de pegamento que puedan haber quedado después de eliminar la etiqueta con el cúter. Ya tengo la botella completamente limpia y ahora la vamos a pintar con el gesso media de American Deco Art. Voy a aplicar el gesso con una esponja para darle un poquito de textura. Para las que no lo sepáis, el gesso es una imprimación que prepara la superficie, en este caso el cristal, para que podamos aplicar pintura o cualquier otro producto sobre ella. Vamos a cubrir toda la botella entera con el gesso. Para cerrar el cuello de la botella voy a utilizar una bolita de porespan o telgopor. La pego con silicona caliente. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta de la cual voy a recortar los elementos por separado. Voy a humedecer un pincel para marcar la silueta y así recortar más fácilmente. Voy rompiendo la servilleta por donde se va mojando y así es mucho más fácil de recortar la silueta. Para trabajar con la servilleta también voy a quitar las dos capas blancas de detrás y me quedaré solo con la capa decorada. Ya tengo recortados los elementos que voy a utilizar para decorar la botella. Para pegar la servilleta voy a utilizar el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Lo voy a aplicar por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia afuera. Con el pincel bastante cargado de pegamento. Tiene que ser un pincel ancho y plano. De esta manera vamos a ir pegando todos los elementos en la botella. Uno de los elementos más importantes a la hora de hacer el decoupage, además del pegamento, es el pincel. Tiene que ser un pincel ancho y plano para extender el pegamento y a la vez que extiendes el pegamento planchar la servilleta. También tienes que intentar no apretar mucho con el pincel ya que puede romper la servilleta. Y que el pincel no esté muy seco, tienes que mojar bastante el pincel en pegamento. Una vez hayamos pegado toda la decoración en la botella la vamos a dejar secar. Con la pintura acrílica de American Deco Art en color manteca clara y una pequeña esponja, vamos a pintar toda la superficie de la botella que no hayamos cubierto con la servilleta. Si tú estás utilizando otra servilleta, tienes que buscar un color lo más parecido posible al fondo de la servilleta que tú estés utilizando. En este caso, como la servilleta que yo he utilizado tiene un fondo beige clarito, color hueso, pues yo he cogido una pintura acrílica lo más parecido posible a ese color. Y como veis, para integrar la servilleta en el color de fondo que estoy utilizando, voy introduciendo la esponjita lo más pegada posible al dibujo de la servilleta para integrar el color de fondo en la servilleta. Con la pasta de textura de American Deco Art en color dorado voy a pintar en la parte de arriba de la botella. La voy a aplicar con un pincel a pequeños toquecitos para crear un poco de rugosidad. También con el mismo color dorado brillante y el pincel a pequeños toquecitos voy a hacer la base de la botella. Y con el pincel tumbado dando pequeños toquecitos voy a resaltar la espiga que tiene la botella en el lateral. Esta espiga me va a servir también como decoración. Ya se ha secado la pasta de textura y ahora para dar una capa de protección vamos a aplicar el barniz satinado Duraclear de DecoArt. Para decorar el cuello de la botella vamos a pegar este cordón de color blanco y dorado. Lo vamos a pegar con silicona caliente. Lo enrollamos poco a poco alrededor del cuello de la botella y cuando lleguemos al final rematamos con otro puntito de silicona caliente. para tapar el final del cordón vamos a poner esta flor amarilla que es una rosita muy parecida a la que sale en las servilletas y ya tenemos nuestro trabajo terminado como veis un precioso trabajo de reciclaje y nada más como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales y ya me despido un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo